Nos hemos encontrado con que en el año 20, un 8% del presupuesto del área, más de 7 millones no ha sido ejecutado. De ellos, un millón en ayudas de urgente necesidad. Nos parece que este dato es lo suficientemente relevante como para tenerlo en cuenta y nos parece muy difícil de explicar. Hemos acabado de oír al señor Lorena hablando de que este era el presupuesto más social de la historia del Ayuntamiento. Nosotros creemos que en esta situación de pandemia, evidentemente, hay que hacer un esfuerzo tremendo pero eh, las cifras nos dicen que en el año 20, 7 millones, sin ejecutar de ellos, un millón en ayudas de urgente necesidad. Es difícil explicar esto cuando hemos reclamado y hemos eh, puesto encima de la mesa que había determinadas partidas, como ayudas en tema de suministros, de alquiler, que no se habían podido tramitar. La verdad es que es muy difícil de explicar.